días a todos. Eh, nos encontramos nuevamente, digamos, con uno de los entrevistados dentro del ciclo de reflexiones sobre las consecuencias de la pospandemia en un proyecto que se llama Imaginar un futuro en una sociedad estillada, desarrollado conjuntamente por la Facultad de Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la maestría en investigación social, el Observatorio Socioeconómico y la Secretaría de Investigación de ambas facultades que participan de este proyecto. En esta oportunidad nos encontramos con, con el contador Eduardo Moani, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, también un actor importante para estar en este ciclo en el cual vamos a este, indagar sobre la crisis económica, social y política desatada por la pandemia, y en estos tiempos particularmente marcado por la incertidumbre y lo desconocido, la condición de decano de una facultad nos da cuenta de un espacio el educativo donde se dan cuenta de importantes transformaciones. Así que buenos días, señor decano. ¿Qué tal, Manuel? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto en compartir con ustedes este, este espacio. Bien, bueno. Eh, uno de los aspectos que a nosotros nos interés, interesaría, digamos, poder conversar con usted es qué aspecto de la cotidianidad institucional entiende que se vieron alterados en este tiempo de pandemia, digamos. Bien, eh, indudablemente eh, la pandemia nos, eh, digo yo, no ha, ha cambiado al mundo, de manera que la incidencia sobre la cotidianidad en nuestra unidad académica eh, por supuesto ha sido enorme. Eh, si uno comienza a analizar los pilares sobre lo que se construye la universidad pública y comenzamos a analizar lo que nos ha pasado en lo académico, en los aspectos de extensión e investigación por una parte, y luego a nivel humano, eh, pensando en nuestros estudiantes, en nuestros eh, docentes y no docentes. Eh, todas las actividades han sido trastocadas absolutamente y por el correr de los días y el devenir de los tiempos hemos tratado de ir adecuando normativas, adecuando metodologías de enseñanza, metodologías de evaluación para que todos los que estamos en esta comunidad educativa tratemos de perder lo menos posible. Sabemos que no es lo mismo. Sabemos que la presencialidad, que es nuestra manera normal de funcionar, eh, tiene sus características y, y también tenemos una enorme interrogante sobre cuál será la nueva modalidad de trabajo eh, eh, luego de esta post-pandemia. Porque hay situaciones que han venido para quedarse pero brevemente les quiero comentar eh, lo que nos ha ocurrido con los estudiantes, que es lo más importante que tenemos, que es la razón de ser de la universidad y de la facultad. Eh, nos ha impactado seriamente el tema de la pandemia eh, a nuestros estudiantes desde pensar en que no hemos podido mantener abierto el comedor estudiantil que funciona en nuestra facultad precisamente y que atiende a estudiantes, no solamente de la Facultad de Ciencias Económicas, sino también de Ciencias de la Educación, de Ciencias eh, de la Facultad de Trabajo Social y también algunas entidades académicas a través de convenios, como son algunas facultades y estudiantes de la UADER. Eh, por supuesto, esto... El impacto en alguna medida se vio disminuido porque muchos de nuestros estudiantes son del interior de nuestra provincia y de nuestra región y por supuesto no han podido viajar y están haciendo su aislamiento en sus hogares, en las distintas ciudades de la provincia. De todas maneras... Esto evidentemente modifica la conducta eh, que tienen y, y su forma de, de, de, de desempeñarse, de llevar adelante la actividad eh, para nuestros estudiantes. Entonces el tema del comedor universitario nos preocupa y mucho. No sabemos, para cómo, cuándo podemos volver a, a iniciar. Eh, pasando luego a, a los no docentes, personas no docente es el, el, el motor de las actividades de la Facultad. Eh, digo siempre que el 50% de las actividades y de la gestión de cada unidad académica está en manos de nuestros empleados no docentes, eh, que, que son los que día a día eh, llevan adelante la gestión. Y ahora, bueno, se han tenido que adecuar a esta nueva modalidad y lo están haciendo muy bien con mucha dedicación, con mucho empeño, a través de lo que denominamos el teletrabajo. Esto nos ha garantizado poder continuar con algunas, algunas actividades de la facultad. No todas, evidentemente. Pero este ha sido un soporte muy importante. Y dejo a, para, a, para tercera instancia hablar de los docentes. Los docentes también... Deseo, en este espacio de aprovechar, eh, hacerles llegar a todos un enorme agradecimiento, porque rápidamente nos tuvimos que adaptar a la utilización de herramientas que muchos de nosotros no conocíamos y que nos han permitido ya estar cursando dictando eh, el segundo cuatrimestre de este año académico 2020-2021. Eh, por supuesto, repito, no es lo mismo dar una clase presencial donde se tiene contacto con los estudiantes, donde hay una, una ida y vuelta. Pero, bueno, nos tenemos que adaptar a la realidad. Y esto lo hacemos en función justamente de nuestros estudiantes, que no pierdan el año, ¿sí? que pierdan lo menos posible. Entonces, este es un engranaje que, en lo, en lo académico, eh, nos ha permitido seguir de la mejor manera que podemos. Eh, si pensamos en la investigación, tarea en la que ustedes trabajan seriamente, eh, también se están desarrollando muchísimas actividades virtuales, eh, manteniendo viva la, la acción y la actividad de la investigación en la universidad. Eh, y donde se nos complejiza más es en el área de extensión, porque justamente la extensión tiene la, la virtud de poder llevar la facultad al medio, al contexto en donde nosotros estamos inmensos. Entonces, muchos de los proyectos que llevan adelante nuestros extensionistas, lamentablemente, a pesar de la buena intención que tienen, no es posible llevarlos adelante. Pero así todo, hay actividades de extensión virtual, virtuales que nos permiten, como digo, mantener todas las eh, actividades que acostumbramos a llevar eh, adelante en la facultad. Eh, tanto como seminarios, jornadas, congresos, en fin, una cantidad de actividades. Creo que estamos tratando de aprovechar de la mejor manera que podemos esta nueva modalidad. Indudablemente, como me preguntaba Manuel, eh, el, el impacto ha sido enorme, tremendo, sumado a la angustia y la incertidumbre que tenemos todos los ciudadanos del mundo, me parece, frente al desconocimiento de cómo esto termina, cómo sigue, y bueno, ese es el gran signo de interrogación. Bien, siguiendo con, <coughs> perdón, con el orden de las preguntas... Eh, en estos meses, este, usted nos, nos, nos podría señalar eh, qué diferentes estrategias se adoptaron o se recrearon para darle continuidad, funcionalidad a la institución académica y también cuáles fueron las respuestas de los diferentes estamentos para lograr esta funcionalidad, que de alguna manera ya lo has contestado, pero si querés agregar algo más. Sí, como, indudablemente que los cambios... Eh, y más en estas circunstancias, nos ponen un poco eh, preocupados o reticentes, eh, y bueno, eh, ha habido, obviamente, en la verdad, un grado pequeño de resistencia eh, en un primer momento, más que nada, no en el ámbito no docente, sino en nuestro ámbito docente, pero creo que sencillamente por justamente el desconocimiento, todos sabemos que ante el desconocimiento se nos generan temores, generamos dudas, incertidumbres, y, y bueno, no sabemos por ahí eh, cómo vamos a, a dar una clase, lo peor, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar eh, manteniendo eh, lo, lo, la, la, la, la transparencia en el acto evaluativo. Eh, se han planteado cuestiones de cómo verificar la identidad, Cómo garantizar la individualidad del trabajo, los serios problemas de conectividad que tenemos todos, eh, no solamente los estudiantes en el momento de una clase o de rendir una, un examen para hacer un final, sino los docentes para dar las clases y el personal no docente para, para, para llevar adelante su tarea. Nos, ha pasado, eh, nos han pasado de todas, de todas cosas. Con los problemas de la conectividad. Por eso, ese para mí es un tema central, eh, garantizar la mayor conectividad a todos los estudiantes. Y en ese sentido, eh, puedo comentarles que la universidad llevó adelante un programa que es UNER Conecta, en donde se le facilitó, mediante como datos a los estudiantes, un eh, dispositivo. Ante un, se hizo una, una, un relevamiento y se trató de cubrir la mayor cantidad que manifestaban tener dificultades de conectividad y resolverlos con estos dispositivos y acompañarlos de alguna manera. Pero a veces no basta con tener los dispositivos. A veces los problemas son de los distintos prestadores de los servicios de internet eh, y allí no tenemos mucha solución entonces ese sí es un problema que bueno no, no tiene solución en el mundo porque esto es un problema que, que se presenta conozco experiencia en otros países y bueno, los problemas de conectividad están, existen y no son fáciles de resolver pero diría que en general ha habido una rápida adaptación de todos los claustros que involucra la actividad académica de la, de la facultad. Así que, eh, ya digo, con pequeñas, pequeñas dificultades que se fueron resolviendo, en general diría que ha sido muy positivo, eh, ha sido muy positiva la reacción de, de todos los actores de la facultad. ¿Han podido evaluar ustedes eh, algunos de estos hechos que se dieron, digamos, a partir de la virtualidad? ¿Hay, hay trabajos de, de evaluación? ¿Qué resultados resultado? Sí. ¿Qué, qué, qué no? Sí, Manuel, efectivamente, eh, tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo cuatrimestre se han llevado reuniones eh, con, los, con todos los docentes de todas las carreras que se dictan en la facultad, es decir, todas las carreras de pregrado y de grado, eh, y también se han llevado adelante encuestas a los docentes eh, básicamente centradas en las cuestiones que tienen que ver con el, el, el desarrollo curricular por una parte y la etapa de la evaluación por la otra. Y en realidad, diría que en un alto porcentaje, el resultado de estas encuestas han sido positivos. Y los resultados de los docentes, a pesar de las dificultades, han podido adecuarse rápidamente a estas herramientas, y que han podido llevar adelante las evaluaciones sin mayores inconvenientes, salvo los que he comentado anteriormente. Y también hemos tenido encuestas con los estudiantes, y a través del centro de estudiantes, eh, y que también, bueno, los jóvenes eh, evidentemente se adecuan mucho más rápido a la tecnología que los que ya tenemos algunos años, así que ellos rápidamente se adaptaron y salvo, repito, los problemas de conectividad, diría que en general eh, han podido trabajar. Sé, conozco y sabemos, y, y estamos pensando en cómo solucionar esto, que hay algunos estudiantes que por los lugares en donde viven o por diferentes razones no han podido tener una regularidad en el desarrollo de las clases. Es verdad, no ha habido un 100% de posibilidad de trabajar con todos los estudiantes. Hay un sector que no es tan grande, pero que existe y que estamos pensando en ver la forma de resolverlo en la medida de nuestras posibilidades. Bien. En ese sentido, y siguiendo en la misma línea, ¿qué aprendizajes y nuevas prácticas educativas entendés que fueron emergiendo en la vida universitaria como respuesta a esta pandemia? ¿Qué nos podría señalar, destacar? Sí. Eh, eh... En, en realidad, todas las herramientas que, que estamos utilizando y que cada cátedra utiliza a través de las diferentes plataformas que nosotros tenemos, ya sea la plataforma de Google Meet, de Zoom, todas la, las, las herramientas que están en nuestro campo virtual, desde cuestionarios, foros, eh, en fin, eh, no ha habido eh, una única herramienta eh, eh, el, el, el, quiero destacar esto, el importante trabajo que ha llevado la Secretaría Académica y fundamentalmente nuestro Centro de Educación a Distancia EDECO EDECO eh, es un orgullo para la Facultad de Ciencias Económicas realmente eh, es un proyecto que viene de la gestión anterior del contador Andrés Abel Odetano, nosotros hemos profundizado las actividades, hemos reforzado los equipos que trabajan allí porque son fundamentales en esta etapa. Y EDECO está permanentemente acompañando a los estudiantes y a los docentes y no docentes en la utilización de las diferentes herramientas que ofrece hoy la tecnología, eh, con, con cursos, con talleres, en fin, creo que le debemos mucho eco que podamos uh -huh. estar trabajando en las condiciones que lo estamos uh -huh. haciendo. Bien, ¿y qué, cuáles serían para vos las principales potencialidades, por un lado, que eh, nos ofrece estas nuevas formas de trabajo implementada en la universidad, y cuáles serían las dificultades que vos podrías señalarnos, digamos, unas y otras? Digamos. Claro, la, las dificultades, empezando por las dificultades, creo que son, la que acabo de mencionar, que básicamente los problemas de conectividad y también, no sé si es una dificultad, pero sí una situación que, que, nos, tiene, que, que nos genera un nuevo acomodamiento, que es la falta de contacto de las personas. Las personas eh, necesitan, eh, eh, por una cuestión afectiva, eh, necesitamos estar con el otro, vernos, charlar, eh, Tomar un mate, unos mates, conversar, bueno, de pronto dar una clase con 40 o 50 cuadraditos que son las pantallas de, de los estudiantes, eh, no es por supuesto la mejor, pero eh, entre eso se eh, ven de las dificultades que encuentro. Y las ventajas es que creo que hay herramientas, Manuel, que han venido para quedarse han venido para quedarse y en buena manera, ojalá y en buena medida así sea. Porque las organizaciones, eh, pasada esta situación de pandemia, eh, al volver a la normalidad, a la nueva normalidad y a la presencialidad, por ahí vuelven atrás. Y es como que desactivan una cantidad de herramientas. Que, que estamos utilizando y que son muy, muy buenas y muy interesantes. Solamente pensemos que estamos llevando adelante reuniones, eh, reuniones de acuerdo que se denominan. En el Consejo Superior de la Universidad estamos llevando adelante las reuniones de consejo directivo de la facultad. Nosotros llevamos adelante eh, reuniones de, del equipo de gestión de la facultad. Es decir, eh, yo creo lo personal que... Si bien uno puede ir alternando y hacer reuniones presenciales, por ejemplo, reuniones de gestión, eh, yo pienso seguir y continuar con reuniones de gestiones virtuales, porque, mira, son puntuales, absolutamente puntuales en la mayoría de los casos, se aprovecha el tiempo muchísimo y se puede funcionar sin ningún inconveniente. Esto nos demuestra que en realidad... Estas herramientas que siempre existieron, como no las necesitamos, no, yo no conocía de su existencia, debo confesar, no conocía. Esto. Y en, en, en gran medida estoy gratamente sorprendido. Y voy a tratar de mantener aquellas eh, herramientas eh, que se puedan sostener a través del tiempo, aún volviendo a la presencialidad. Porque esto hace a la eficiencia y a la eficacia... De, del desarrollo de la actividad en la facultad. Y por último, entendiendo, digamos, este, eh, pensando cómo se ya será eh, cuando volvamos, no sabemos cuándo, digamos, cada vez el tiempo se estira un poquito más para adelante esa nueva normalidad de la post-pandemia. Eh, ¿Cómo, cómo evalúas más allá de que es un cuerpo colegiado, que de, decide no solo un decano, sino un, un cuerpo colegiado integrado por, por múltiples referentes y estamentos, además hay una universidad con un consejo superior, digamos, el, el, el Eduardo Moani persona, profesor de la facultad, ¿cómo evalúa la posibilidad de una semipresencialidad en las clases de grado de pregrado? ¿La vez posible? ¿Cómo, digamos, si tuvieras esa suerte, esa varita mágica, qué, qué, qué tomarías? Este, qué, ¿Qué cambiarías, digamos? Sí, yo creo que mmm, me jugaría probar eh, la semipresencialidad. Por supuesto, tenemos que ver la normativa, tenemos que revisar cómo han sido aprobadas nuestras carreras eh, ante la dones del Ministerio de Educación, eh, por supuesto, estos organismos han flexibilizado la, la, la porción de las clases que puedan ser virtuales, eh, sobre el total de la carga horaria, en fin. Pero no me asusta, creo que, creo que podríamos probar y eh, eh, jugar el desafío, llevar adelante el desafío de una semipresencialidad. De hecho nosotros en la facultad, en varias materias de los últimos años, de cuarto y años, ya veníamos, mucho antes de la pandemia, eh, eh, realizando actividades eh, semipresenciales, con muy buenos resultados. A los estudiantes también. Les, les ayuda, porque por ahí ahorran tiempo, no se tienen que trasladar hasta la facultad. Yo no estoy diciendo que nos vamos a transformar en una, en una facultad donde toda su actividad sea virtual. No, no estoy diciendo eso. Digo, un compartir, un mix, eh, que seguramente la menor proporción será virtual y la mayor porción será presencial pero como un complemento a la presencialidad, veo que la virtualidad tiene sus aspectos positivos. Bueno, eh, te agradecemos que hayas podido participar de este ciclo, eh, te, te liberamos para que sigas con, con tus funciones, que ahora se mezcla mucho esto de, ya no es el despacho del decano, sino en la casa del decano, en la casa del profesor, digamos, la casa el alumno, digamos, donde se mezcla lo doméstico con lo laboral, pero bueno, es así los tiempos que nos, que nos toca vivir, y bueno, agradecerte. Al contrario, Manuel, el agradecido soy yo, muchísimas gracias por la invitación, les mando un abrazo a todos y mucha suerte.